distinguidos, nos encontramos aquí en el sector Margara del Tamarindo. Somos la brecha informativa y el programa Comunicación y Soluciones, programa que se difunde a través de Celestial TV. Bueno, por acá nos encontramos, donde estaremos conversando con, Rafa, con el señor Rafael Jiménez Martínez, mejor conocido como ¿eh? sí, mejor conocido como Pomito. Eh, bueno, acá ellos se, se están, están reunidos. Vamos a conversar con Pomito, con Rafael Veneres sobre el, el, la labor que ha estado realizando y el motivo del por qué quiere aspirarse como regidor para la comunidad. Eh, buena tarde. Buenas tardes. Buenas sí, tardes. ¿El motivo de esta reunión? Sí, pues, el motivo de esta reunión es lo siguiente. Eh, cuando nosotros llegamos aquí en el año 1995 que esto era Monte Culebra, que aquí lo que había era ganado del SEA, no había vehículo no había tránsito. Como tránsito teníamos un motorcito tenía de un hombre llamado Fin, todo esto las calles estaban completamente desbaratadas porque el Greda, solamente le pasan el Greda y nada de nada, si no la dejaron así. Entonces nos vimos en la obligación de tener que acudir a las autoridades de, de aquel tiempo de. Eh, cuando eh, en el 95 de, de Leonel Fernández luego nos dirigimos a obra pública y de obra pública nos mandaron a camino vecinal con motivo de tratar para un, para un operativo que tratamos de meter aquí nosotros fuimos a camino vecinal eh, pedimos una ayuda nos cedieron un greda nos cedieron dos palas a retro y cinco camiones Luego la primera calle, que era la calle Juan Pablo Duarte, era intransitable, por ahí era una laguna. Luego tratamos de abrir esa calle, habilitar la Juan Pablo Duarte, la Mercedes, la doctora José Francisco Peña Gómez, la 9 y la 10, entre otras, porque el operativo nos, los, nos consiguieron por dos días, pero quedaron tan enamorados de la tendencia de nosotros que tuvieron cuatro días. Las personas que tuvimos frente a esos, en esos tiempos, están aquí, parte de ellos presentes. Hay otros que no han venido por razones de necesidad de, que, de su problema. Pero sí, habrá otro que está cerca por aquí y yo le lleve el informe porque no me gustaría hablar por mí mismo. Pero pues, ya como está es la situación que aquí en este país, las personas cuando están esperando algo, una rádiga, o que están esperando algo, se meten el en la pierna y nunca dan la cara a decir lo que los problemas de su bar. Aquí tenemos... Antonio Amador, tenemos a Doña Juana Ramírez y tenemos a Betania, y entre otros que no han llegado. Eh, puede preguntarle a, la pregunta a ellos, más o menos. ¿Sí, usted, señor, señor, cuál es su nombre? Antonio Ramírez Amador. Ok, Antonio Ramírez, ¿qué tiene para decir? Bueno, yo tengo para decirle a usted que esta comunidad, yo entré aquí en el 97. Cuando vine aquí en el 97, esto era intransitable. Quienes le dimos lo que hoy, el, lo poco mucho que tiene esta comunidad. Se hizo parte del gobierno. Y es el tiempo que todavía está, que le faltan la mayoría de sus servicios, porque ninguno de los gobiernos que han pasado, después de Leónel Fernández y parte de lo del, del PLD que hicieron algo, todo lo que vienen la bien ni ofrecen y por aquí no pasa nada más. Por lo que yo entiendo que el señor Comito, si él quiere aspirar, tiene todos sus derechos porque es de dominicado. De su derecho a aspirar, qué bien si él pudiera llegar. ¿Qué otra opina sobre la aspiración de comida? No, que está bien, le tiene todo su derecho, y que un dirigente puede, y el que quiere puede, nadie le puede ocultar su derecho a él. ¿Usted tiene como algún llamado al, al, al, al público eh, con relación al, a, a la aspiración de comida? Sí, yo le hago un llamado, llamado a la comunidad, que si el que quiere apoyarlo, que lo apoye, porque él se lo merece en el barrio, y él no se va a aquí, usted en la propiedad de él. Esto lo ha hecho él con mucho esfuerzo. Pasando trabajo, igual como ha he hecho yo, ha hecho la doña Juana, ha hecho lo demás. Chupando todo lo malo de este barco. Pues si, si algo bueno podría llegar y él podría traer alguna solución bajo de un cargo que él siga, que consiga como reidón. ¿Por qué no? Sí, ¿Usted tiene alguna experiencia en trabajo que ha realizado Fomito? Sí, sí, el combate, nosotros, mire, eh, eh, eh, comenzando esta calle, por ahí hay un proyecto por ahí abajo que era una laguna y nosotros, comenzando en cabecilla yo, que propuse que lo, todos los materiales de este barco los depositáramos allá abajo, que eso era un yo una laguna. Él hizo, mire todos esos solares que están ahí, que también te beneficiando de eso. Fajá, entonces él tiene, tiene todo su derecho. Exactamente. Bueno, por acá tenemos, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Yo tengo para decirle que el hombre que yo quiero para regidor se llama Pomito. ¿Y por qué quiere que él sea regidor? Porque él es muy humanitario y él trabaja por la comunidad. Cuando nosotros nos mudamos aquí, aquí no había agua, aquí no había luz, aquí no había calle, aquí no había cera, aquí no había contén, aquí no había nada. Y conseguimos uno en una oportunidad. Fuimos a obra pública y nos dieron dos días. Y los empleados que nos mandaron quedaron tan agradecidos porque yo misma lo puedo dar de este testimonio: que con un jarro y una bandeja iba a llevarle jugo y agua fría, a llevarle café a esos trabajadores y a pedirlo colmados para darle comida. O sea, esa es la experiencia que usted tuvo con que, que que Pomito. Tenido sobre pomito es muy humanitario. Y cada vez que invitaban para una reunión, de que íbamos para un sitio, ahí estaba Pomito. El primero que salía era Pomito. A buscar el pasaje y a buscar a la gente. Y Pomito es quien puede ser el regidor aquí en Almargara porque es más es reconocido aquí por todo el mundo y todo el mundo quiere a Pomito. Ok, una pregunta. Eh, usted que, que vive aquí en el barrio, en la comunidad, eh, ¿qué usted ha observado sobre la. Sobre la, eh, la tiración de Pomito, sobre lo que apoyan a Pomito y sobre la gente, ¿qué dice la gente? Que o sea, Pomito que te hago es, trabaja para la comunidad, que Pomito trabaja para la comunidad y para el barrio. Y, y si alguna calle hay mala, Pomito se da cuenta porque el Pomito es de aquí, del barrio. Lo que no queremos es uno de, de otro barrio que no conoce el barrio, Pomito es quien conoce el barrio. Exactamente. ¿Qué tiempo tiene Pomito trabajando aquí en el barrio que usted tiene ahí? ¿De Desde que, que se mudó aquí, desde que el, se mudó acá. aquí en el 95. Así es. Eh, ¿Usted ¿Y? misma ha vivido alguno de los trabajos que ha hecho Pomito? O sea, que Pomito le yo ha servido a usted. Yo soy testigo porque bastante pasaje yo iba. Así es. Bastante pasaje yo buscaba para ir, a hacer diligencia para la luz, para el agua, para los teléfonos. Aquí todo lo que hay lo da el Pomito y otros cuanto más. Hicimos la diligencia para poder venir aquí, porque aquí no hay nada que vino por el aire, ni ningún gobierno, ni ningún jefe vino a poner teléfono. Si no fuimos nosotros que hicimos la diligencia. Qué bueno. Eh, la luz, eso es palo de luz, nosotros apoyando eh, las mujeres no llaman, pero las que tenían 50 pesos, 100 pesos lo daban para que el hombre que estuviera haciendo el hoyo se lo diera, para que llevara la comida a sus hijos. Ok, estimados amigos televidentes que están viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, de el, nuestro periódico digital La Breta Informativa y el programa Comunicación y Soluciones. Bueno, tenemos un saludo muy especial para todos. Tenemos un saludo para César Génere, César está viendo el programa ahora. Y también para Franklin Domínguez. Bendiciones para ustedes. Eh, cualquier comentario que ustedes quieran hacer eh, con relación a esta entrevista, pues lo pueden hacer por acá. Y todo lo que nos está viendo a través del canal Celestial TV, canal 511 de WIM TVO, y 427 de vida live para los Estados Unidos y el mundo. Eh, bueno, por acá tenemos, vamos a continuar con Pomito. El señor Pomito, ya todo el mundo acá ya... Eh, eh. La, yo mismo también he tenido experiencia. Le habla Jimmy Guerrero, he tenido experiencia también del trabajo, de la labor que ha estado realizando este gran próximo regidor que ha inspirado varias, en varias ocasiones una vez y la gente lo apoya. Y Pomito es un gran líder comunitario, como acaban de escuchar, y así como ustedes lo están viendo para que lo conozcan bien. Vamos a continuar con Pomito para, para ver qué Pomito piensa hacer, porque ya Pomito hizo una, una introducción, pero Pomito ahora necesita eh, también informarle al pueblo qué es lo que piensa hacer ahora para el 2024 como regidor. Adelante, Pomito. Sí. Eh, buenas tardes otra vez a todos los que estamos presentes aquí. Eh, lo que dice el señor Antonio Amador, familia Amador, es él, él lo cierto. Lo que dice la reina Juana es lo cierto. Y tengo que decirle que nosotros, en el año 1995, de Pito de otra vez, llegamos a este sector aquí, donde esto era intransitable, que esto era para hombres, esto era para hombres de, de, de, de valor. Aquí no se paraba nadie. Aquí teníamos, teníamos la situación tan difícil que el agua, íbamos a coger el agua allá en tamarindo. La luz, el 220, lo íbamos hablando de la 23, con cable, comprando alambre. Aquí no había transformadores, aquí no había nada. Entonces esos alambres que compramos nosotros, íbamos al Team a comprarlos, recolectando de a 25 y de a 20 pesos a los, a los moradores aquí. Luego traímos los 20. Cuando te traímos esos 20 aquí a esta esquina, a Juan Pablo la Esquina 13, se despobló toda la gente a ver ese chin de luz. Gente que veníamos del distrito, pero simplemente en la oscuridad que vivíamos, nos emocionamos tanto que todo el mundo vino a ver ese luz. Entonces eso es lo que yo quiero decirle, que esos son los trabajos que se han hecho y se van a seguir haciendo, tal vez con más fe. pelea como su regidor del parque porque en la calle del de, de Filón por allá eso era un callejón por ahí no transitaba vehículos ni motores y la persona tenía muchas veces que recogerse la ropa porque los alambres eran capaces de, de romperse la provincia de los callejón y quién le habla y quien está presente y el otro que está presente entre otros más no obligó a meternos a la zona ajena al camarindo para abrirle eso con maquete con martillo y abrirle eso y despegar hambre y hacer una calle no una avenida sino una calle amplia luego después nosotros lograrles eso nosotros llamamos a la justicia a Dominica Yol, porque le, le baratamos la paliza para ampliar eso entonces todo eso que nosotros hemos hecho en esos tiempos nosotros lo hemos hecho con el, con, el, con el sentimiento de que, vamos, que vivimos aquí y vamos a seguir viviendo aquí. Luego, ya en esa calle, hay fábrica de blog, hay ferretería, hay planta de gas, entre otros negocios que hay hoy, aunque hoy está la calle con un de tal vez arriba, pero mentira. Eso es, eso es ahora. Entonces, aquí, en el Malgar, esta calle Juan Pablo Duarte, repito otra vez, esto era intransitable. Y si estas personas que estamos aquí no nos encabezamos y vamos por la públicas a pedir un operativo para arreglar las calles, tampoco se le ha hecho nada. Porque esta misma calle Juan Pablo Duarte se le sacaron 53 camiones de material de bache, de material vacío, y luego no teníamos ni donde tirarlo. Y aquí donde dice el señor Antonio, Antonio eh, Ramírez Amador. Logramos tirarlo en una ciénica allá abajo para salir del valle. Pero ¿qué hicimos después de que tenía la calle ya? La calle estaba hoyada? Eh, que se iban para la calle y no se veían. Tuvimos que ir al toro, a San Luis, a llenar los camiones de material rústico de calique para rellenarlo otra vez. Entonces, esas son las cosas que tiene que decir un comunitario dentro de ese sector donde vive donde puede decir, yo vivo a Regidor porque, porque a mí me duele mi barrio. Entonces, esas son las cosas que un comunitario tiene que decirle al, al barrio y a aquel que no sabe los problemas de aquí, que lo sepa. Otra cosa, una clínica rural que hay. Hoy dicen que la clínica, dice que la lograron, la lograron, por ejemplo, el de la Junta de Vecinos, y que la lograron, no. ellos la lograron, ¿por qué? Porque el terreno estaba, ese era un terreno que era con parque, y luego hoy muchos políticos de aquí, que hoy están, son políticos del PRM, fueron las personas que llegaron junto con nosotros, con su papel de su solar, de allá del Margar, luego se atrevieron a meterse en la cabeza al ingeniero y proponerle que le iba a comprar. Solar, ...y cogieron más de la mitad del terreno y lo vendieron. Ahí están los solares, ahí están las casas donde ellos vendieron. Yo no fui de esa parte. Pero ¿qué pasa? Yo hacía en mi casa, siempre nada para mis hijos menores. Aquí viene una mujer llamada buscando para hacer tan solar. Yo cogí mi maldete y arranqué para allá. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos allá, había unos oficiales, capitanes, con los detenientes y mayores, saliendo Ahí... Yo me, lo, me vi extraño con esos militares, le dice ella, ¿a le trae, trae el hombre comandante quién va a ser el personal Dice el comandante, ¿a usted qué va a ser el solar? Yo le dije, comandante, ¿cuál solar? Esto ¿Este es solar, esto es una orden de personalidad, no comandante, eh, las órdenes son orden, con la, la orden mayoritaria es la del barrio, esta es la del barrio, y yo Persona esta persona que me encabece en buscar a estas personas que están aquí, entre otros más, casi dos decenas personas, e inventar a los militares. Hoy en día tenemos una clínica, pero vienen los otros. Los otros, después que ya hacemos la calle, que ya hay tránsito, que ya las gorras ponen por aquí para la perla, que no había tránsito, vienen la apetencias de un tal félix humano que mete una ruta de guagua Luego nosotros nos, quedamos, nos sentimos contentos porque íbamos a tener una ruta de guagua. Sí. ¿Pero dónde íbamos a poner una ruta de guagua? En el solar de donde hoy está la clínica. Yo fui una de las personas que me opuse y dije, ahí no va ruta de guagua. Sí. La gente me quiso comer a mí porque le dije, íbamos a tener la, la guagua cerca y yo le dije, no, todos los pases sale caro. Esto es una obra del, del barrio. Entonces, sí. ya iban a poner mesa para poner pintura y dije, ahí no va mesa. Entonces, bloqueé eso también. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras cosas y hay que decirla para que la población lo sepa y el pueblo lo sepa, que los hombres y mujeres de este país eh, tenemos muchas cosas que decirle al país, porque el producto bueno está en el campo con la caca jugada y los mercadores de, de la política venden el malo de ellos, aquí hay mucha gente que brilla como político, pero han tenido la oportunidad de ir a una oficina, a una secretaría, a buscar 10 puntos, 20 puntos, regalada y dicen... nosotros que nos pedimos hospita, chile y aceite en los colmados para hacerle comida a ese operativo. buenos somos nosotros que lo que hicimos fue de tripa a corazón, de ir a hacer diligencia eh, eh, para pasar, para comprar transformador, de llamar a la gente a las a la nueve de la noche para comprar transformador, para meter aquí, sin apoyo de nadie. Entonces, alguien de los que estaban en este grupo vendía papel de baño, un señor llamado Romilio, y ese señor la para pasar, y otro señor llamado Guillermo que viene en México. Le dice, Entonces, nosotros somos los buenos, nosotros somos los buenos, que lo que hemos hecho lo hemos hecho de tripa corazón. Y hoy en día llegó la hora, llegó la hora que yo apiro a regidor y tengo calidad sobrada para ser regidor. ¿Por qué? Porque no voy a pecar de un descuerto, voy a ser regidor con los votos de esa persona. Que están aquí, entre otras, que no andan buscando 100 pesos para votar, para allá votar. Son gente que van allá a dedicar el voto a las unas para votar por mí. Entonces, si en el 2010 yo dije que aspiraba a regidor en este barrio, y esa pinche internet del 2010, esa pinche, yo lo hice, fue, no fue con cuarto de empresarios, fue con dinero de la población de a 50 pesos. La población aportando 50 pesos, uno que me aportó 1.500 pesos, de a 50 y de a 20 pesos, y yo hice esos afiches. Y yo le hice a, yo le hice a este barrio, me aportaron, de estos bonitos que yo vendía a 50 pesos, esos bonitos que yo vendía a 50 pesos, este barrio me aportó 56 mil pesos, y yo puse los primeros afiches con ese aporte de barrio, ¿por qué no?, ¿por qué no?, Ahora en el 2024 yo no puedo ser regidor. Con el poder de Dios yo voy a ser regidor porque tengo calidad sobrada para ser regidor. Así es que todo el capil y que alguien me va a derrotar a mí, que recoja, que yo voy a ser el regidor del barrio Malgara y del barrio y, de la, y del, del, del, del municipio de Santo Domingo Este. Y por eso tengo un eslogan que dice, por un tamaño mejor, vomito regidor. Por un... Por un municipio mejor, por mi corregidor, tengo dos elogios donde voy a, a, a soltar en mi Y es cuando tengo para decirle a la población que aquí, las personas de aquí, de este barrio, no saben en verdad dónde comienza su derecho y dónde termina. Yo sí sé dónde comienza mi derecho y dónde termina. Habrá personas que no se han asumido aquí, vuelvo y repito, que fueron eh, trabajadores aquí porque tienen miedo. Porque el PRM está en el poder y le está vendiendo sueño, le está vendiendo sueño que le va a dar un empleo, que le va a dar una pensión. Y tiene miedo de dar la cara. Yo doy la cara porque yo no quiero pensión. Yo no quiero ser agredidor para hacer una tercera planta aquí. Yo no quiero ser agredidor para andar una buena jipeta. Yo quiero ser agredidor para que cuando yo me vea con el síndico, con el alcalde que sea, no voy a negociar con él. No voy a negociar con el alcalde. Lo que voy a hacer con el alcalde es que de la obra de 500 millones de pesos que el alcalde vaya a hacer megacentro en Ciudad Juan yo levanto la mano. Si de 20 valen que hay aquí en mis sectores, en mis barrios, me dan la contrata de, de 4 o 5. Esa es, mi, esa es mi mejor intención. Y una cosa es lo que tú digas, pero otra cosa es lo que tú hagas. Yo no estoy diciendo así, porque ya yo lo hice. Ya yo hice parte de eso. Entonces, yo tengo, yo, yo soy una persona aprobada dentro del barrio. Es cuando. Bueno, señores, gracias eh, por sintonizarnos. Así que les invito a que le den un me gusta. Pero antes, vamos a quitar acá. Este sí, bueno, yo vuelvo bajo de la misma cobertura, le hago un llamado a las autoridades competentes que este barrio está huérfano. Que vengan un auxilio de este barrio. El polvo aquí nos está, nos está ahogando a la familia. No es el barrio electrificado, que es lo primordial de un barrio. La calle la rellenaron la dejaron en zona de asfalto, la mayoría. Y hoy sí, están sí, desbaratadas el tránsito. Aquí se dejó de un 80%. Y todos para acá porque las nuevas autoridades que han llegado por aquí no han pasado. Nada más se vuelven ofrecimientos. ofrecimiento. O están esperando volver... Como los pagos en Nochebuena, enlazarnos otra vez para que votemos, para venir a hacer tiene y dejarlo en la otra vez. No, no lo merecemos. Aportamos a nuestras comunidades. Y este es un barrio que no fue un barrio invadido, fue un barrio urbanizado que se lo dio el doctor Joaquín Balaguer a los ciudadanos desalojados de su casa, que se merecen que le den el servicio que se merece esta comunidad y los ciudadanos que la habitamos. Muchas gracias. Igual. ¿Usted tiene una última palabra? Bueno, yo lo único que puedo decir, vuelvo y le digo que si aquí hubieran dos, tres hombres como comito, este barrio tuviera en otras condiciones lo único que uno invita vamos para este sitio y nadie quiere ir porque las mujeres dicen, yo tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que hacer esto. Sin embargo, yo no, yo dejo de, de limpiar mi casa para hacer lo que tenga que hacer a cambio de nada porque yo lo que necesito es que mi barrio mi barrio eche para adelante ok y tengo para decirle ya de último que en la gestión del, del síndico Manuel Jiménez esta comunidad aquí lo único que puedo ver ha sido un parquecito que hay en la calle Juan Pablo Duarte esquina 15 pero pregunta al parquecito, el parquecito lo más bonito que está aquí ahora mismo, que le compete a cualquier parque de allá de la ciudad. ¿Pero esto por quién? Por una persona llamada Minguín, Amparo, dentro de los vecinos, aportando media punta de cemento y una punta de cemento, y él poniendo pedazos mosaicos mosaico para, para embellecer el parquecito. Todo lo que digan de por ahí, eso es mentira. El parque de aquí de la Juan Pablo Duarte, esquina 13, lo hizo Minguín, derrengado, derrengado lo hizo, con, con pedacitos de mosaico y chin de, de, de, de cemento. Lo que pasa es que en este país donde vivimos, las personas que lo ven feo, lo ven prieto, o no andan con atado hay personas que no creen y esas personas lo ignoran, porque ese parque lo hizo Minguín pasando hambre y hoy vienen los políticos a festejarse ahí en ese parque, a hacer reunión, que eso son parte de las sinvergüenzas de este país. Ese parque lo hizo un hombre, con funditas de cemento, con chin de cemento y pedacitos de mosaico, que le vamos a ir a tirar un cámara tú le vas a tirar, usted le va a tirar un, ¿Un una cámara cuando pasen por ahí. Y es cuando lo que yo tengo que decir. Bueno, mis amados, eh, hemos llegado a la de nuestra de esta transmisión, así que les invito a que se suscriban a este canal y le den un me gusta para que después que se suscriban al momento de suscribirse, pues que le dejen la campanita para que le sigan llegando más de nuestro contenido le habla Jimmy Guerrero nos despedimos gracias agradeciendo a todos nuestros eh, amigos televidentes gente que nos, que nos ven día tras día, tanto de República Dominicana y el mundo eh, Saludos, antes de, de finalizar, para Alberto Patricio Espinal y también para Marleni Suero. Marleni, Dios te bendiga de manera muy especial. Para Jimmy Guerrero, desde el Tamarindo, Urbanización Margara, ha sido un placer. Gracias, que Dios me la bendiga de manera muy especial a todos.